Buenas, soy Ramón. Y yo soy Maite y pertenecemos a La Huerta de Simona, que es un proyecto familiar de agricultura regenerativa. Se basa principalmente en la asociación de, de cultivos con plantas aromáticas, árboles frutales, eh, arbustos, flores comestibles, en la que no se produce un solo no solo hortaliza, ¿no? sino que con esta combinación lo que intentamos es fomentar la biodiversidad. Con eso conlleva regenerar el suelo y darle las capas de sustrato que, que conlleva para que haya fertilidad. El activismo me surgió a mí hace ya 15 o 20 años cuando comprendí cómo estaba cambiando ya el clima y... Y cuando vi a mi padre, cómo trabajaban mis padres y, y me di cuenta cómo trabajaban mis abuelos, la diferencia que había. Uno sin utilizar nada de productos mmm, químicos y jugando mucho con la rotación de cultivos. Y otro nada más que convencional, nada más que dos mmm, mil o tres mil metros de una planta, otros dos mil o tres mil metros de otra hortaliza. Y, y, y vi cómo mi, la tierra de mi padre fue cada vez más pobre cuando veía los de mi abuelo que cada vez era más rico. Entonces pues eh, a raíz de esto pues comprendí que la agricultura de, de los abuelos pues merecía la pena y que habría que intentarlo. Recuerdo el primer año que volví después de muchos años fuera a Barbate, mi pueblo, y e hicimos una limpieza de, del río y después de colaborar todo el mundo, jóvenes, ancianos, pues todo el pueblo se volcó allí. Se quedó toda la basura que habíamos recogido durante cuatro o cinco días eh, acumulada y el ayuntamiento no venía a recoger la basura. Mm, entró una levantera y empezó todo a expandirse por, por todo el río, por todo el pueblo. Eh, no. No. <risa> no está. Aparte, que los primeros deberían hacer los agricultores, pero los agricultores dicen que, que cuando hablo con ellos que, que eso es imposible, que, que así no se puede producir nada que si no vienen los juicios y se comen todas las plantas, y, que la, y ellos dicen también que la sociedad tampoco está preparada para ver una lechuga un poco mordisqueada, un tomate un poco feo. Hay varias personas que se dedican ya a la agroecología, pero autóctono de aquí, yo, dos en Coni que uno de Chiclán y otros de coní. Y luego conocemos gente que no son de aquí, que que tienen que están apoyando y intentando también crear um, un ambiente natural en la zona. Mm. Pero no hay red entre nosotros, que eso es lo que sería mm, importante no y necesario. Que los poquitos que, que somos, que estamos cuidando la tierra, que nos hagamos fuerte mm, Muy poca conciencia, porque como no han vivido, yo creo, tampoco la transformación de, de la agricultura que practicaban nuestros abuelos, ¿no? En la que no se utilizaban pesticidas. Ellos han vivido ya en la agricultura convencional, ¿no? En la que te ponen, te dan los tomates, eh, las manzanas muy bonitas. A gusto, ¿no? Cuando eh, intercambias también mmm, impresiones y experiencias con personas que, que están en, en tu misma sintonía, ¿no? que no se encuentra. Que vaya al corazón de, de los espacios que tenemos para cuidarlo y las depuradoras son súper importantes porque ya con esa agua podríamos aprovechar, si lo hiciéramos bien, a darle alimento aquí, a donde vivimos, incluso en la marisma. Y incitar a que los espacios verdes del pueblo también se puedan crear huertos, ¿no? de esta manera también unen a los vecinos y crean espacios sociales.